Hola, estamos en Fashion Lady, como le dicen aquí en Nanjing. Oh. Fashion Lady Vainu, no Avenue, Vainu of Stars. es como según las guías y como, es como un wannabe Harajuku o la respuesta de Nanjing a Harajuku. Todavía no estoy en Harajuku así que no puedo decir si es cierto. Pero es como todo así como top, funky, de colores, luces, cosas locas y kawaii. Como tiendas de cositas bonitas, muchas tiendas de fotos, como de estudios, tiendas de cosas de belleza, mucho accesorio, ropa interior, pero cosas como para minas y para niñas jóvenes. ¿Ven? Patronato chino, pero de puras cosas kawaii. Así como cosas. Rosadas, no llegamos a la parte de la ropa, no llegamos a la parte de la ropa, hasta con la parte de los accesorios. Sí. Así que es código, cierto, oh. <susurra> Sí, Si no nos superan, a veces, tienda de cosas kawaii tienda de cosas kawaii Así que ahí vamos a mostrar la parte de la ropa y después a lo que vinimos, hacernos una manicure.